Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sinue Aro. Esta práctica la he titulado Inercia de Rotación y el objetivo más importante es analizar el movimiento de rotación que sería un caso similar al de una patinadora con los brazos ya sea abiertos, semiabiertos o cerrados. Y a partir de este movimiento lo que vamos a hacer es medir el radio de giro la rapidez, la aceleración angular y la torca y otras variables más que vamos a ir definiendo con el objetivo de eh, pues, describir este movimiento de rotación y a partir de estas variables nosotros podemos calcular la inercia de rotación y cuantificar el error asociado a estas mediciones de manera general voy a dar una introducción, voy a, a delimitar el marco teórico de lo que vamos a estar trabajando Haremos una aplicación en una práctica, daré un resumen y al final eh, habrá preguntas y respuestas. Entonces, para comenzar, este huracán que les estoy mostrando tiene dos tipos de rotación. Uno de traslación y otro de rotación. El de traslación se puede ver que el centro del ojo del, del huracán se está moviendo hacia la izquierda mientras que la rotación está girando alrededor de este centro, conforme nos vamos alejando del radio, se ve diferente, se ve, se puede notar de que el movimiento de estas masas de aire son ocurren a diferentes rapideces. Tengo que aclarar de que existen dos marcos de referencia inercial que son los que regularmente nosotros utilizamos eh, en clase donde el marco de referencia debe ser una velocidad constante y donde se conservan las leyes de Echos, las leyes de Newton. Y existe otro, por otro lado, otro marco de referencia no, es el llamado no inercial, donde la velocidad no es constante, entonces el, cuerpo, el marco de referencia puede estar acelerado y puede presentar entonces fuerzas ficticias. Nosotros, en este caso, vamos a estar siempre hablando de marco de referencia inercial. Muy bien, entonces para analizar las variables de movimiento, tenemos, haremos una comparación entre lo que conocemos de la traslación y lo contraponemos con la rotación. Por un lado existe la velocidad lineal, que es el cambio de la posición con respecto al tiempo, y a su vez pues, tenemos la eh, a velocidad angular, la rapidez angular, que es el cambio del ángulo, en vez de la posición, sería el cambio del ángulo con respecto al tiempo. Después tenemos aceleración lineal, y en este caso de rotación tenemos aceleración angular. Y esto es considerando de que el movimiento eh, sucede alrededor de un eje de giro, y todas las partículas están girando sobre ese, ese centro. Después tenemos eh, la inercia, que un, por un lado es esta masa, o en este caso vamos a llamar la inercia rotacional, tenemos el momento y la fuerza, que lo vamos a estar definiendo más adelante. En este caso la patinadora ven que está girando sobre el eje de rotación, Y entonces, para comenzar, vamos a generar la hipótesis. Si se aplica la misma fuerza, ¿quién de estos dos objetos, un Mini Cooper o un tráiler, ofrece mayor resistencia al movimiento? Y este es en el caso de la masa. ¿Están de acuerdo de que es el tráiler, Es mucho más masivo. Pues existe una contraparte con la rotación. Si les dijera quién ofrece mayor resistencia al movimiento, ¿Una patinadora que tiene los brazos abiertos o una patinadora que tiene los brazos cerrados? ¿Sí? ¿Ok? Pues vamos a comprobarlo. Esa es nuestra hipótesis. Ustedes dicen que eh, la, la patinadora con los brazos cerrados es la que ofrece menos resistencia y entonces, por consecuencia, esta es la que ofrece mayor, en el caso A. Ok. Pues entonces, para comenzar a definir la inercia de rotación, esto depende eh, del objeto, tanto de su masa, así como de la distribución de masa. En este caso, tenemos una masa puntual, tenemos el eje de giro, y a una distancia R está la masa eh, puntual. Entonces, describimos a la inercia de rotación como m por la distancia al cuadrado. Si tenemos otra distribución de masa, por ejemplo, un cilindro, pues entonces eh, el momento de inercia ya se complica, ya tiene un factor de un doceavo para, con respecto a la longitud del cuadrado y un cuarto para la parte del radio al cuadrado. Si este cilindro gira alrededor de su eje de simetría, pues entonces simplemente es un medio de la masa por la distancia al cuadrado, por el radio al cuadrado. Si es una esfera, es dos quintos de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Y así, para cada una de las distribuciones podemos tener eh, diferentes eh, momentos eh, de inercia o inercia de rotación. En general, la inercia de rotación la podemos escribir como una... Una fracción, una constante multiplicado por la masa del objeto multiplicado por la distancia al cuadrado de la distribución. En este caso, A es 1 para una masa puntual. Si hacemos la primera aproximación, el, el describir a una bailarina, pues lo vamos a hacer a través de dos masas puntuales. Es decir, si la bailarina con los brazos abiertos, vamos a poner una varilla que une a dos masas puntuales con una distancia L. Y vamos a tener a otra bailarina con brazos cerrados, que quiere decir que recorta esta distancia de los, del eje hacia los brazos. Y entonces las inercias de rotación pues son aditivas. Sumaríamos la inercia de una masa puntual A, más la otra inercia de rotación en, el otro, en la otra parte. En este caso son simétricos, hemos puesto las masas puntuales simétricas, y entonces tenemos dos veces la masa por la distancia al cuadrado. En este sentido definimos que la variable dependiente son la, eh, la suma de las inercias eh, de rotación, y en este caso nosotros vamos a estar variando la longitud de los brazos y esa vamos a hacer la variable independiente. La hipótesis es, si nosotros tenemos que LA es mayor que LB, entonces al elevar el cuadrado sigue siendo LA mayor que LB. Por lo tanto, en la inercia de rotación en A va a ser mayor que en, que en B. muy parecido a lo que es, es lo que estaban ustedes comentando en la, eh, en la hipótesis. Entonces podemos concluir en esta parte de que entre la teoría y lo que les dice la, su sentido común es más o menos. Ahora vamos a comprobarlo con experimento más adelante. Por otro lado existe otra eh, otra variable llamada momento angular, que así como existe el momento lineal, que es la masa por la velocidad, en analogía eh, nosotros encontramos que el momento angular es el producto cruz del radio de la distancia hacia la, esta, esta masa con respecto al momento. El momento angular es el producto cruz de radio con el momento lineal. Y esto está en unidades de kilogramos, metro cuadrado sobre segundo. Y a su vez, así como eh, la variación del momento a una masa constante nos da la fuerza, si el radio en la que estamos analizando esta rotación es constante, entonces la torca la definimos como el cambio del momento angular con respecto al tiempo, y esto es el producto cruz del radio con la fuerza. Y en magnitudes decimos que la torca es R por F por el seno que hay entre el radio y, eh, y, el, y la fuerza. Si en este caso son perpendiculares, es decir, seno de teta es igual a 1, entonces la magnitud simplemente es R por F. Ah, existe una conservación, existe una ley fundamental, que es la llamada conservación del momento lineal y, y también vamos a encontrar el momento angular que basados en la primera ley de Newton si existe una suma de todas las fuerzas igual a cero entonces decimos que esta derivada debe ser igual a cero y entonces el momento lineal debe ser constante de manera similar si eh, sumamos todas las torcas y resulta ser cero quiere decir que está en equilibrio de rotación entonces el cambio del momento es cero y decimos que el momento angular también es constante. Y esta es una ley fundamental de la naturaleza, la conservación del momento. Y así otra comparación es la equivalente a la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración, cuando la masa es constante, y algo eh, similar es que la torca es definida por el momento de rotación, o el momento de inercia, multiplicado por la aceleración angular. Y entonces, si conocemos nosotros la torca y la aceleración angular, podemos encontrar el valor de la inercia de rotación. Con este, con este dato pasamos a la práctica y vamos a armar el experimento. Vamos a necesitar este material, que Nancy, por favor, nos, puede, nos va a ayudar a repartirlo. Y en esto necesitamos un trabajo colaborativo, necesitamos que tengan un coordinador, quien esté haciendo el experimento, quien esté, un secretario a cargo de la computadora, un vocero que registra los datos en papel, y un auxiliar en el experimento. Entonces pónganse de acuerdo cómo, cómo van a trabajar. Ok. Y eh, este equipo, como se los estamos dando, necesitan verificar primero que la base, que la base está, esté estable. Es esta base, y que si la mueven no, no tenga movimientos y después que también el, la polea esté balanceada. Y esto lo vamos a hacer a partir del balancín de la burbuja, con burbuja. Una vez que ya tengan esto, por lo, que vamos a, lo que se va a estar haciendo es de que se va a convertir en energía potencial, vamos a poner una masa eh, colgando de un hilo, y este, esta, fuerza poten, esta energía potencial va a comenzar a, a aplicar una torca a esta polea y esta polea a su vez va a transmitir eh, la rotación a, a la nuestra patinadora que serían estos dos brazos, estas bases puntuales. Para definir esta fuerza entonces va a ser la debido a la caída del objeto y después eh, tendríamos que la fuerza se transmite a través de la tensión a través del radio de la polea. Una vez que tenemos esta radio de la polea, necesitamos verificar que el radio de la polea y la fuerza sean perpendiculares. Y esto es para garantizar que el producto cruz simplemente sea R por F, ya sin la intervención del ángulo el seno de theta y en este caso nosotros vamos a fijar estas variables, vamos a definir nada más una sola polea, tenemos en el, el experimento nos puede dar para tres poleas y para diferentes tipos de masas, pero para los tiempos de este experimento nos vamos a mantener fijas. Para calcular la aceleración angular nosotros vamos a usarla a partir de, lo vamos a eh, calcular a partir de una gráfica de rapidez angular contra tiempo y, esto va ser, y esta gráfica la vamos a tener a partir del, del eje de rota, del sensor de rotación y para calcular la inercia de rotación simplemente va a ser despejar de aquí de, esta, de estas ecuaciones entonces eh, para registrar los, los datos vamos a hacerlo en el sistema internacional de unidades, en el caso, metros, kilogramos y segundos, y en esta área azul, ah, azul en esta área de color de verde, vamos a apuntar los datos para que genera la torca, el diámetro de la polea, la masa de, del objeto que está cayendo, la fuerza, entonces vamos a calcular la fuerza y la torca que va a ser a partir de R por F, si garantizamos de que la torca es, si la fuerza y el radio son perpendiculares. Yo te los voy a explicar cómo. Y para calcular la inercia, como les dije, entonces eh, simplemente si consumo la torca a partir del apartado anterior y la aceleración angular, entonces podemos calcular la inercia de rotación. Entonces el primer paso que vamos a hacer es encender la computadora y conectar el sensor capstone, abrir eh, capstone, conectar el sensor de rotación. Vamos a colocar las masas de latón en el extremo, verifiquen que estén completamente en el extremo, como en el caso A. Y va, van a medir la, la longitud del brazo en metros y lo van a colocar... En la columna número 8, en número la 7, en la 7, y vamos a, como les dije al principio, vamos a analizar tres casos: la patinadora con los brazos extendidos, con los brazos eh, intermedios y con los brazos eh, cortos. Para comenzar a hacer las mediciones, eh, es un proceso de mediciones donde eh, no, no solamente es reportar la medición, me salieron 5 metros, sino eh, este, es todo un procedimiento. Y esto requiere de control de variables y de precisión del instrumento. Eh, en este caso nosotros vamos a estar controlando la variable del peso y de la polea. Y esto, medir el brazo del, del instrumento, pues va a depender de mucho de lo que el, del instrumento que les voy a dar. En este caso les estoy entregando una cinta métrica, que sus escalas mínimas es de milímetros, y a partir de ellas vamos a determinar la magnitud en el sistema internacional. Las medidas, va a haber algunas medidas que van a ser directas, y, y las otras van a ser indirectas, como este... Por ejemplo, calcular la torca va a ser una medida indirecta. Indirecta va a ser medir ra, el radio del brazo, media del polea. Y va a haber algunos casos que van a ser medidas reproducibles. Este, en este experimento, eh, tendríamos que comprobar si son medidas reproducibles o no al hacer varias mediciones eh, pero por falta de tiempo son, nos vamos a quedar que son medidas reproducibles que quiere decir que si ponemos a repetir el, el experimento vamos a, a obtener un valor este, muy parecido un valor parecido las cifras significativas y el redondeo va a ser importante porque eh, de, de acuerdo a las cifras significativas que, eh, que es el nivel de precisión del instrumento nosotros vamos a tener que cortar o redondear los, los valores que están por debajo de estas cifras significativas y a su vez esto nos va a, a delimitar o nos va a acotar el error eh, absoluto que va a ser la mínima escala dividida entre 2 y entonces vamos a poder propagar el error y o también este, calcular el porcentaje de error que sería la, el, el error absoluto entre la medida multiplicada por 100%. Entonces midan la polea de la, eh, la polea mediana, que sería el diámetro, y a partir de eso calculan el radio, y esto lo reportan en la columna 1 y 2 de la tabla 3. ¿Listos? OK este ahora la fuerza y la torca, primero eh, entonces ya sabemos el radio y vamos a enrollar el hilo en la polea en la dirección de las manecillas de rock, de tal forma que al desenrollarse este, el sistema comienza a rotar en los sentidos en contra de las manecillas de rock y esto nos garantice que la este, aceleración angular sea a, a, a, positiva. Para garantizar de que el radio y el, la fuerza son perpendiculares, necesitamos que en este eh, necesitamos que la polea negra, como se muestra aquí en esta figura, sea tangencial. Entonces lo tenemos que. La polea negra debe de estar en una posición este, con un cierto ángulo, de tal forma que ustedes puedan garantizar que sea 90 grados en el momento del hilo con la polea y también deben de este, verificar que la altura de esta polea esté a la altura de la polea transparente listas y entonces eh, para calcular la fuerza es la, la masa del gancho más la masa de, la, de lo que les estamos dando para colgar que en este caso son 100 gramos o 0.1 kilogramos. A partir de la masa y sabiendo la, vamos a, a asumir que la G es 9.8, 9.81, pueden calcular entonces la fuerza, que es masa por aceleración, masa por la G, y al ponerlo esto en su calculadora les da que una fuerza es de oh. 0.03005. ¿Cómo hacemos para truncar en la calculadora? Ok, entonces si tenemos tres cifras significativas y en caso de la gravedad tenemos dos cifras significativas, el valor del redondeo simplemente nos va a quedar como un newton. por, punto 1, por, por 1. 105, 1. 0, y entonces eh, toncamos y redondeamos en este caso si es 1 Si tenemos 9.8, en el caso más pesimista, entonces nos quedaríamos con una cifra significativa 1.0. Y el 3 para redondearlo, el 3 eh, se redondea hacia abajo, entonces sería 0. Para calcular la aceleración angular, eh, en Capstone le damos clic en grabar, dejan caer la masa, termina la grabación, le dan eh, terminar y les, el software les está generando una gráfica de rapidez angular contra tiempo. La aceleración va a ser entonces la pendiente. Calculan la pendiente. Y el valor que están reportando va a ir en la columna número 6. Para hacer el ajuste pueden utilizar esta, esta función de Capstone. Y una vez que ya tenemos entonces la torca y la aceleración angular, entonces podemos reportar en la columna 8 la inercia de rotación. Repetimos ahora este mismo experimento para un largo de brazo eh, y semiabierto y cerrado. En el caso, este, con estas diferentes longitudes de los brazos. Y los resultados los vamos a otra vez Vamos a repetir eh, todo este procedimiento y vamos a registrar los datos en la tabla 3. Adelante. Una vez que ha terminado entonces eh, el análisis de los datos, ¿existe alguna diferencia entre la inercia de rotación entre diferentes brazos? La, la inercia, por ejemplo, de brazos abiertos es mayor o menor con los brazos cerrados. Y esto corresponde con la hipótesis. Bueno, pues profundicemos un poco más con la masa del sistema. Si le dan clic en la segunda pestaña de Capstone, va a aparecer una eh, gráfica de la inercia de rotación con respecto al, a la longitud del brazo al cuadrado. El graficar inercia de rotación con brazo cuadrado, ¿qué nos estará dando la pendiente? ¿Se acuerdan? que el valor teórico esperado de esta ecuación del momento de inercia igual al brazo al cuadrado es proporcional dos veces la masa entonces nuestra pendiente que estarían ahí midiendo el valor que estaban midiendo debería estar relacionado con dos veces la masa la masa del masa puntual Y como otro, otro paso es medir la, la masa del sistema, de, la, de las masas, medir las masas puntuales y lo reportamos en la hoja 7. Con esto a partir comparamos los valores de la masa medida con la calculada y cuál es el valor, cuál es el valor de este error. Este valor es grande o pequeño es muy pequeño. ¿Qué más eh, tiene eh, inercia en este, en este en sistema de rotación? ¿Ah? Pues la varilla y también la tiene este, todo el sistema del sensor. ¿Perdad? Pues entonces, hasta aquí, ¿qué se aprendió? Pues exploramos y controlamos las variables de un sistema que rota, en un caso muy similar a una patinadora, medimos y analizamos Interpretamos y contrastamos las variables que se describen en el movimiento de rotación. Calculamos la inercia de rotación del sistema, considerando este, diferentes brazos. Cuantificamos el error asociado a la medición. Algunas aplicaciones eh, que se pueden este, hacer es en el ciclismo, en las llantas de los ciclistas. Eh, también en ciencias planetarias en la licenciatura como en los asteroides que rotan acerca de su eje de rotación el movimiento de fluidos como la rotación de las estrellas o los pulsares las galaxias y otros fin de, eh, de ejemplos que se pueden dar en la licenciatura de los ciencias eh,